Hay un cambio, hay una planilla que se ha llenado, hay una planilla que cambia los horarios, que cambia un montón de situaciones. Cuando ustedes vayan hoy a la escuela, bueno, hoy no, hoy no, ya vinieron a casa y que van a tener constancia, pero el jueves, cuando tengan que comenzar dentro de las escuelas, ¿con qué se van a encontrar? La mayor parte de las escuelas en las que nos han dado informes están o en refacciones, sin terminación de, de obras. La incertidumbre de saber en qué horario vas a trabajar, sobre todo si estás en primer año, cómo se va a organizar, si hay jefes de departamento, si pasan las coordinaciones, qué sucede con esto, hay escuelas que tienen coordinaciones, cómo van a continuar. ¿Hay una respuesta el día de hoy? Nada. Escuelas que siguen en construcción, escuelas que han sido abiertas recién hoy, y estamos a 27 de febrero, a muy pocos días de comenzar las clases, si bien hay paro el miércoles... Hasta el momento lo único que hay oficialmente es la circular 4 que enviaron los supervisores y en la cual, ¿recuerdan esa comisión de reubicaciones? Cuando trabajábamos en la jornada anterior, la 568, que va a haber una comisión de reubicaciones, que es la que va a terminar de definir todas las condiciones. Bueno, ¿qué dijo esa comisión de reubicaciones? Que hasta el momento no han podido cargar las plantas eh, de personal por lo tanto, y por las demoras de las planillas que se entregaron tarde, por la presentación eh, que hicimos judicial también, eh, que ustedes fueron llenando, con todo eso no se puede terminar de tener las plantas al día de hoy. Algunos especulan con tres meses por lo que dijeron, porque ni siquiera lo dijeron en forma oficial. Algunos que dentro de seis meses. en esto, que la reforma avanza. Y mientras la reforma avanza, se va llevando adelante nuestras condiciones. Lo que exigimos para trabajar plenamente, para poder desarrollarnos y para desarrollar nuestras condiciones. Uno de los problemas que se venía agravando que nos decían los directivos, eh, ya hace años que vienen, pero el año pasado se había agravado. Hay una escuela que, por, por ejemplo, tenía siete de séptimo grado analfabetos. Sí, esa era la condición para trabajar. No hay respuesta desde el Estado, no hay equipos interdisciplinarios en primaria, en inicial y el nivel medio, es obvio, todos los equipos interdisciplinarios no alcanza. Dicen que va a haber una reestructuración. Pero si no alcanzan, o sea, lo que hay no alcanza, lo reestructuro, ¿qué hago? ¿Los mando un día a un lado? ¿Los mando otro día al otro? ¿Los mando un día al oeste? ¿Otro día al este? La reestructuración no alcanza. Los edificios escolares no se construyen o en forma mínima. Escuelas que tienen que comenzar a funcionar como eh, PET 27 en un edificio de un... Eh, ¿de qué es? Este, bueno, ni siquiera edificios escolares. Parte en un edificio, parte en otro. ¿Sí? Escuelas partidas. Esas son las condiciones hoy de nivel medio. Incertidumbre hasta en qué horario vas a desarrollar, cómo vas a trabajar, todas estas condiciones. Ahora, esto no es nuevo. Eh, y lo peor de esto es que tiende a empeorar. ¿Sí? Las condiciones tienden a empeorar todavía. Me voy a tomar el atrevimiento de leerles algo que escribió en su momento Rodolfo Gold y decía Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires Cada lucha debe comenzar de nuevo, separada de las luchas anteriores, la experiencia colectiva se pierde las lecciones se olvidan. La historia aparece así como una propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. ¿Por qué leer esta parte donde pareciera que nos quedamos a históricos, pareciera que no tuviera historia? Y justamente si hay algo que tiene Aten es una larga historia de lucha por cada uno de nuestros derechos y por cada una de las condiciones que hemos logrado mejorar, las hemos hecho en lucha y con conjunto y lamentablemente han costado la vida y han quedado la sangre a nuestros compañeros, no solo en escuelas sino también en las rutas. Entonces, si nuestras condiciones son malas, tienden... También el sindicato, y esto no es una novedad, ustedes todos lo saben, es totalmente apreciable dos modelos sindicales, uno provincial y otro el que está en capital. Son distintas formas de llevar adelante lo sindical. Y hay una propuesta que ha surgido con, mucha, con mucho peso por parte de la provincial que son los CCT. Ya parece en trabalengua, ¿no? Con tantas abreviaciones que tenemos. Los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué son los convenios colectivos de trabajo? Y en principio los convenios colectivos de trabajo son eh, a través de la lucha, son ganancias que ha tenido el trabajador, pero cuando lo comienza a desarrollar un sector burocrático del Estado, dejan de ser beneficiosos. ¿Por qué? Primero, han llamado a una reunión con los secretarios gremiales para comenzar a organizarlo. No se avisora que haya una asamblea, no se avisora que se consulte a los compañeros. No se avisora que los instrumentos democráticos del sindicato vayan a estar en funcionamiento para crear un nuevo convenio. ¿Por qué digo que a veces perdemos esa parte de la historia? Porque nosotros tenemos un convenio. ¿Cuál es ese convenio? ¿Cuál es el convenio laboral que tenemos? Ah, están dormidos, eh. ¿Cómo? Ah, sí, alguno que lo diga, corte. Bueno, <risa> había Tenemos el estatuto del docente. ¿Sí? Ese estatuto del docente estaba buscando cómo se organizó. Fue creado y sancionado hace muchísimo tiempo, muchísimos años, incluso antes que se creara Cetera, en el 73, antes que se creara Aten. La historia de ese. Y es más, cuando fue aprobado en el 68 llevó una huelga de 45 días escribía Mari Sánchez este, una histórica eh, representante sindical y militante y decía que recién en esa época y Alfredo Bravo que lo encontré también un representante sindical muy importante que incluso estuvo en alguna de las reuniones donde se forma Aten decía justamente que uno de los mayores obstáculos para la creación de ese estatuto era el obstáculo para la organización docente, decía, era el hecho de que los inicios mismos del sistema educativo, los educadores habían sido objeto de la manipulación y el clientelismo político, debido a la inexistencia de una carrera docente normada o pautada, tal como luego se plasmó en el estatuto. Este estatuto le sacó el poder a los políticos a partir de la vos dependías de vos, de tus antecedentes, de tu oposición hubo una gran movilidad Bien. entonces lo que nos muestra la historia es que las primeras movilizaciones estuvieron con un problema esencial que teníamos todos los docentes en esa época y que era el aumento salarial y el otro gran problema era establecer cuáles eran las condiciones mínimas y básicas que necesitamos para trabajar ese fue el otro gran convenio ¿y qué es lo que dice este convenio? este estatuto que nosotros tenemos y por qué llamamos a defenderlo De un segundo no me quiero olvidar ninguna de las partes bien contempla ante todo lo que es la carrera docente Vos a partir de ese estatuto no le debes a ningún político de turno ni a ningún eh, sindicalista burócrata tu lugar laboral. ¿Cómo llegás? Llegás por una nómina, por un listado, llegás por antecedentes. ¿Y cómo es el acceso a la titularización? A través de concursos. Vos vas a concursar en un orden de prelación y que tiene que ver con tus antecedentes y tu formación. ¿Sí? Eso es, fundamentalmente he una interrupción, eh, yo tengo la costumbre de levantarme al hablar, así que me quedaré eh, sentada esta, esta vez, Si no, bueno, la cámara está filmando y pasa fea la filmación. Bueno, retomo, retomando, ¿no? Justamente... Hola. Hola. Ahí sí. Retomando, estábamos hablando justamente lo que decía Wolf acerca de la, de la historia y cuáles eran los motivos fundamentales por los que se crean los sindicatos, ¿no? CETERA, los sindicatos docentes, y cuáles eran las principales problemáticas allá por los años 50 de los docentes y ese estatuto que se va a crear antes incluso que eh, muchos de los sindicatos. Y las principales movilizaciones tenían que ver con esto del de salario, había una depreciación muy importante en cuanto al salario y una idea también de que el docente era un apóstol de la educación, ¿no?, Éramos apóstoles, entonces esto del dinero ¿qué importaba, si vos entregabas tu vida y parecía que no tenías condiciones materiales con las cuales tenés que existir, tenés que subsistir a veces y tenés que criar hijos y tenés que seguir eh, mejorando tus condiciones, teniendo perfeccionamiento para poder ir a trabajar. En la nada. y en el 58 una, de las grandes, una gran huelga como decía uno de los, eh, una de las dirigentes 45 días de huelga saben lo que lograron 60% del aumento salarial y que se fijara el estatuto como el estatuto del docente como convenio laboral Había anterior del estatuto no era casual esa sanción del estatuto pero había dejado fuera una cuestión fundamental del estatuto dos, en realidad la, en el 56, en plena revolución libertadora, para todo lo que somos profe de historia, que recordamos cada uno de esos, de esos hechos y, y en el 56 se había dejado fuera todos los aspectos que tenían que ver con la jurisdicción y con los aumentos automáticos. Y acá hay algo fundamental. Una, una amiga que estaba una vez protestando, bueno, ella protesta siempre, ¿no? Y le dijeron, el problema del estatuto de ustedes, ¿saben cuál es? Que es disruptivo. Y quedamos, ¿cómo es disruptivo? ¿En qué es disruptivo para nosotros? No, es disruptivo para el poder. ¿Pero saben por qué? Porque tienen los aumentos automáticos. tu sueldo va aumentando en otros lugares tenés tres cuatro aumentos que tienen que ver con la antigüedad que no llega al 120 bueno nosotros si sacamos bien la cuenta tampoco llegamos al 120 pero en otros lugares están en el 60 sí entonces esa es una, ese es uno de los elementos fundamentales que tiene este estatuto la carrera docente, el salario, las condiciones, remuneración y jubilación justa actualizada anualmente o con cada uno de los aumentos. Reconociéndose las asignaciones por cargo, bonificaciones, tener las bonificaciones, ¿por qué motivo? Antigüedad, ubicación, función diferenciada, derecho al ascenso, a rendir, aumento de horas, traslado, de funciones sin merma de la retribución salarial si a vos te tienen que cambiar o reubicar en algún lugar que lo vemos mucho con compañeros que por generalmente situaciones o problemas psicológicos tienen que ir a trabajar en otro lugar con un cambio de horario, con reducción de tareas, que no haya merma en ese sueldo eso te lo avala este estatuto docente también te da las vacaciones, el derecho a perfeccionarte con licencia, un año sabático cada 10 años, cada vez más difícil tomarlo, ¿no? porque el año sabático sabes que no cobras, pero no perdés tu condición laboral. Pero si por algún motivo lo tenés que tomar, tenés ese derecho a realizarlo. Participar también en los gobiernos escolares, y en el no solo en los gobiernos escolares, sino también en las distintas como por ejemplo las juntas de clasificación la junta de disciplina donde hay representantes docentes en las vocalías que son los que componen posteriormente el cuerpo colegiado ustedes sabemos que tenemos dos vocales bueno, a veces se dibuja son como medio parecidos al gobierno pero tenemos un vocal de media y un vocal de primaria que lamentamos la ausencia acá de la vocal de media porque tendría que estar importan este, los docentes más con la convocatoria que tenemos pero bueno seguiremos lamentando su, su ausencia establece también cuáles son las condiciones en las que te van a sancionar y esto no es menor las condiciones en las que te van a sancionar ¿por qué? porque justamente cuando tenés sectores burocráticos que acuerdan con el Estado una de que acuerdan con el Estado, que acuerdan eh, con, con, la, con esa parte sindical qué es lo que van a hacer al interior cuando nosotros le decimos burócratas no es simplemente que demoran en hacer algún tipo de trabajo o escriben muchos papeles no, el burócrata acuerda con el gobierno ¿y qué acuerda? tus condiciones salariales, tu salario es el que se ve restringido, el tuyo, el mío, el de todos. Y para hacerlo, si tiene que es necesario, te va a reprimir. Entonces no es menor saber cuáles son las condiciones sancionatorias. Algunos lo pasamos. Eh, soy el ejemplo de la eterna sumariada por ir en contra de la reforma. Sigo acá, sigo hablando, jardín 31 más de 30 compañeros sancionados algunos con doble eh, con doble sumario es terrible y esto lo firman nuestros representantes que hoy no están acá para dar explicaciones de, esta, de estos sumarios o de estas situaciones que nos llevan adelante entonces cuando yo pensaba cuál tenía que ser mi aporte como profesora en historia que me votaron para estar en este lugar y una de las cuestiones es no perder la historicidad, no perder esa historia de lucha que tenemos como sindicato porque cuando perdemos eso, perdemos el hilo conductor de hacia dónde vamos. Nuestras condiciones hoy, en nivel medio, son nefastas en muchos casos y cada vez tenemos más problemas. Pero esto continúa puede ser peor, esto que nos proponen de los CST, no sabemos qué son, pero sí sabemos que lo están haciendo a espaldas de nosotros, a espaldas de los trabajadores, no nos citan, no se cita una asamblea, no se cita un congreso y quieren terminar de cambiar tus condiciones, ¿a dónde van? Por tu salario, ¿a dónde van? Por tu jubilación, ¿Qué es lo que tenemos y lo que hemos peleado. ¿Qué hacemos ante esto? Bueno, la salida es en conjunto, no es individual. Hoy tenemos que en las escuelas muchos de los elementos son individuales, le afecta a un docente, tres docentes dentro de cada escuela, pero son muchos, nos va a afectar a todos. ¿Sí? El que no haya una recomposición salarial en conjunto nos va a afectar a todos. El que no haya equipos interdisciplinarios dentro de las escuelas también es un problema que te afecta día a día. La, ¿Por qué digo que la salida es de conjunto? Porque vamos a tener que estar preparados en todo momento para luchar e ir en contra de estas condiciones. Y si no hay que bancárselas. Yo creo que si estamos acá es justamente y se si han votado una conducción para que salga a luchar. La idea es mejorar y no perder derechos. Pero esto no va a ser fácil. Esto significa movilizarte. Esto significa leer, ir a la asamblea, votar, venir al encuentro. Si es necesario, se organiza otra jornada. Pero no podemos ser 400, 500. Tenemos que ser el triple, iremos a las escuelas a buscar a los compañeros, les diremos lo que hay que tratar, lo que vamos a realizar.